¡Suscríbete al Yeah. invitado de, de la música brillid que es mi, mi carnal de toda la vida el show este primero que nada eh, y como bien dice el buen jaime este es el primer el padrino del programa estuvo a poca madre ese programa ya con tu guitarrita de madera poca madre y estuve tocando bien chido ¿Qué, qué ha pasado en el transcurso de ese año de, de allá para acá este, estás tocando con tálamo ahora Llevan cuánto tiempo de, de reunidos, aunque tuvimos la oportunidad de estar ahí en, en, ya lo comentamos hace rato ahí con Karina en, en Los Álamos canal y este y de aquí para adelante qué onda. Pues <risa> este, bueno, <risa> qué buena pregunta. no pues, cuando cuando fue el primer programa, sí. eso, yo este estaba sin banda, venía saliendo del trueno de una banda, sí, ¿te sí, acordarás? Sí, claro. ¿no? yeah. Andaba sin trabajo. Sin novio, solo como un perro. <Risas> no, sí. no, no, sin, fondo, sin dinero, güey. No, no. sí. Y ahora los cambiado ahora son millonarios. O sea, <ríe> pero no solo tú, cabrón, también Jaime y yo. Sí, no, sí, no. Es lo que veo, güey, que la producción no, está nomás, va, decía, va subiendo, güey. ¿no? Sí, teníamos una computadora, tenemos una computadora y dos micrófonos. Wey. Sí, es lo que veo ya, chingo, el estudio está muy grande, cabrón. Este. Muchos camarógrafos, de no, verdad los felicito. Este, yo ahora estoy tocando, este, han cambiado las cosas. Estuvieron, eh, bueno, tú estuviste en, en el debut de Tálamo y, claro. y pues estamos empezando el año con todas las ganas. Tocamos el 12 de febrero en el Salón Snob, que están en insurgentes, en un festival que se llama Cuyo. Ah, Cuyo Fest. Exacto, que es este, 12 y 13 de febrero. Va. Nosotros vamos a estar el viernes 12 de 8.30 a 9.20. Por ahí los esperamos para que chequen el material. este, Es este material original y yo creo que les va a gustar, porque está rockero, está bueno. Está chido, Micho. Fíjate que este, yo no sé cuántas veces haya, haya, este, cuantos, uh, cuántos años lleve este, este eh, festival de Cuyo Fest, pero estaba yo checando ahí en el internet, en el Facebook... Estaban haciendo como una selección de bandas y pedían este de repente que dieras el like para que para que fueras parte este, justamente de este festival. Por ahí nos mandó un mensaje este el buen Mittel Melgarejo con su grupo de este, Los aneurismas y también este, por ahí el Arturo Rola y el Barco Kepons con con los este con el Dr. Totten. y Este y está chido, ¿no? Cada, cada cuánto se celebra ese ese ese festival, Micho? Cada año y este es el cuarto. Sí, organiza Carmen. A nosotros nos invitaron, este Chucho Cutis, que es este de los losers. Ajá. Él fue el que nos invitó. ¿Ah? No, no sé quién más esté inscribido ahí. Güey. Ajá. Este, ¿cuántas canciones tiene ahorita el tálamo, cabrón? Tenemos nueve rolas. Sí. Sí. sí. <risa> es que eres un desmadre, bicho, Miguel. <risa> va, va la pregunta de nuevo, cabrón. ¿Cuántas rolas tiene ahorita, Micho? nueve güey nueve nueve y estamos ahí este tenemos las, las maquetas de otras y ahí eh, vamos güey sí pues ya el proyecto lleva qué rolí unos ocho meses cuánto llevaremos ocho meses este, al principio fue fue difícil encontrar bajista probamos a varios estuvimos esperando un rato hasta que llegó la indicada llegó volando del puerto en un unicornio sí güey y cuando llegó así dijimos ella es la buena la pili y y bueno nuestro plan es pues eh, tocar lo más que se pueda eh, aquí en Jalapa en, en, en otras ciudades desde luego y, y, y pues como todas las bandas queremos grabar queremos hacer videos y en esas estamos echándole ch ganas para eso también güey ah, ya ahí ni pasan rola, ya ahí sí, ni pasan música. ¿no? Ya, ya, ¿no? ya, ya sí. son telecomedias, cabrón, como antes, ¿no? Las de Televisa, cabrón. Pero, este, pero pues está muy chido, cabrón. Ahorita vamos a seguir escuchando más canciones de los Totem, cabrón. Aprovechando que está aquí al Rolly, cabrón. Y si puedes, si puedes, este. No, de los de Dije Totten, ¿Qué me dieron de Tomás, cabrón? <risa> De los tálamo, cabrón. No, es, es que los hemos invitado un chingo de veces y no quieren venir a ver si vienen algún día, cabrón. Pues ahí está el Rolly, Rolly Alarcón, cabrón, que aparte de tocar el tótem, este toca en Norbis ¡Madre! Aparte de tocar en tálamo, toca en Norbis cabrón. Y este... No ¡Madre! Y este... cabrón, y lo, lo peor de todo es que ni siquiera vienen, cabrón, ¿no? Entonces, este, mi Rolly, mi carnal también de toda la pinche vida, cabrón, este no tocas en doctor Totem, este que quede claro, ¿verdad? tocas en Tálamo cabrón y tocas también en Lord Vistercius, güey. Pues qué tienes que decirnos este de, de del Tálamo, carnal? ¿Cómo cómo ves tú esta este nuevo grupo que que surge a partir de de la desavenencia aquella memorable, ¿no? de otras bandas que han que han este que han pasado por sus manos, cabrón? ¿Qué ¿Qué, ¿Qué, resulta de todo eso? Después de las experiencias buenas o malas que han tenido otras bandas, este, los años, la madurez de que ahorita estén tocando juntos, ¿no? Bandas como Amorfos y bandas como La Morena, que las que ustedes formaron parte, carnal. Ahorita, ¿qué, qué, qué significa esto, cabrón? Es, este, después de tantos años, ¿cómo ves, cómo ves el, el, la, la onda musical aquí con el Cheo, con el Buen Zeta y ahora con Pili, carnal? Uh, pues bueno, fue, fue en una, una reunión, ¿no? Que nos, juntamos este Cheo y el Z y pues, des, no sé, salió así como el comentario eh, a bien, ¿no? de alguien, no me acuerdo de quién fue, ¿no? De, así como de, oye, ¿y si armamos algo, no? Y, digo, no me estás preguntando exactamente cómo surgió ni nada de eso, pero te quiero Ajá. claro pero creo que es por la por, la, por las ganas, ¿no? De, de, de seguir haciendo música juntos de que pues yo, pues Cheo es mi hermano, no el Zeta es mi hermano de toda la vida, llevamos conociéndonos veintitantos años, no empezamos a tocar a tocar juntos el Zeta y yo desde la secundaria, o sea, eso estamos, estamos hablando de hace muchos años, eh, y con, Zeta, con, con Cheo pues fue un poquito después, unos días después ¿no? casi casi que nos juntamos, entonces es como esas ganas de de estar juntos haciendo lo que nos ha gustado hacer toda la vida y en lo personal pues a mí me gusta el rock desde pues siempre no yo empecé siendo rockero y sigo siendo y qué mejor que hacerlo con la gente con la que yo quiero y me siento a gusto no haciendo haciendo música componiendo cosas de, de, de, la, de la banda de nosotros y porque yo creo en ellos no o sea, ellos creen en mí nosotros creemos en Pili, Pili cree en nosotros, o sea, es como una confianza de querer hacer cosas juntos y un gusto de, de, de estar trabajando juntos y, y pues es eso, es como un disfrute siempre estar estar tocando y ensayando y echando rebanes, pues, pues yo creo que cada, cada ensayo es como un poco fiesta, no estarse juntando y, y celebrando pues que estamos aquí, ¿no? Haciendo esto. Pues está muy chido, yo que, que también formé parte de alguna manera, por decirlo así, de, de aquellos tiempos, ¿no? En los que se, se hizo algo de movimiento en la escena del rock, aquellos tiempos grunge, este, en los que estábamos todos sí, mis inmiscuidos Pues sí, puedo decir que, que hay una hermandad, ¿no? Hay una especie de, de gran hermandad de los músicos jalapeños que, que siguen, ¿no? Este, me dicen que hay que hacer un, un corte porque se, se nos acaba el tiempo, pero está muy interesante tu plática, Ahorita que regresemos, te quiero preguntar unas cosas específicas y este. Y vamos y regresamos, ¿no, mi Jaime? Chido. vida me encontré por ahí un texto en, en el internet donde hacían una entrevista, no sé bien otra nos va a explicar bien Rolly quién se la, se la hizo, pero en ese en esa fase de su vida este, comentaba él que después de haber incursionado en el rock y de haber estado tocando con bandas reconocidas de aquí de, de, de Jalapa, este, pues se, se dedica de, de lleno al jazz, ¿no? sabemos todo el mundo que este, que él está tocando con Orvis Tercios y sabemos de la calidad de músico del buen Rolly, pero ya ahorita en 2016, ¿no? a, a principios de año, lo, lo, lo, lo checamos aquí, lo vimos ahí con, con el grupo este de Tálamo Y quisiera preguntarle, eh, este, después de aquella fase de, de madurez, de, de estar tocando ya, si ahorita re, regresar a, a tocar con, con la banda de siempre, con sus carnales de siempre Pues qué, qué, qué, qué, ha, qué ha significado para él ese proceso de de la música de jazz y después estar aquí nuevamente en esta en esta onda del rock qué, qué cambios en, en su vida eh, significaron haber estado tocando jazz veo un chingo de platillos tipo jazz claro, que está este eh, tocando también aquí con esta con esta banda y me imagino que todas estas cuestiones técnicas también este pues son una cosa que, que va a beneficiar a, a este a este nuevo nuevo grupo claro, con toda esta, con esa situación de, de recursos, recursos ¿no? musicales. Mi, mi rol, entonces la pregunta es esa, ¿qué, qué ha pasado de, de la incursión tuya de El Orbis a, a andar tocando de esta manera y, de, y luego regresar aquí con la banda otra vez y, y jalar con ellas? Ay, pues mira, en, en, en realidad a mí no, esas etiquetas, ¿no? De el jazzista que toca rock, o el rockero que se metió en jazz, en, en este momento... Ahora mismo yo te puedo decir que, que no, no, me, no me resulta demasiado cómodo, ¿no? Es como más este más el asunto de que yo veo la música desde un punto de vista natural. O sea, de, sea jazz, sea rock, es este es música. O sea, no, no, no lo, si tú le preguntas, y he escuchado a algunos jazzistas muy buenos, renombrados, a mirar a, a gente que. A pop, a rock. Es porque hay un respeto, un respeto muy, muy grande por, por, por los géneros, no el que toques algo te hace más, el que toques algo te hace menos, es la calidad y el uso con, con el cual tú lo hagas y, y, y, y te dediques a hacerlo. ¿no? Para mí estar tocando ahorita con Tálamo y, y tocar con, con ellos no es este pues lo hago con todo el cariño porque me encanta tocar rock ah, y yo... En mucho me considero eso, yo siempre pues, lo he dicho, ¿no? aunque me voy a contradecir un poco, ¿no? pero es, me, me gusta verme como un jazzista rockero, ¿no? un rockero jazzista no sé, que ella me estoy yo solo me estoy volviendo a etiquetar pero pero no, no sé como, tampoco soy una, un, un tipo versátil, no que te toca de todo porque no es así, la verdad hay gente que toca muy bien en todo, ¿no? en, todo bueno, en todos los géneros, yo toco lo que a mí me, me, pues me llama la atención y me nace tocar, y que en este caso pues es jazz y que en este caso es rock o al revés, o sea, no no pongo a uno delante de otro, no porque uno me dé algo, ¿no? es que debe de estar primero, o sea, ese algo es no, no, menciono nada. Pero, pero si sí es realmente complementario, ¿crees que es complementario este eh, el rock y el jazz? Este, obviamente sé que no podrías decir que prefieras el rock, que prefieres el jazz, ¿cómo? pero sí hay, si sí hay realmente una línea este, divisoria entre la gente que se dedica completamente al jazz y completamente al, a, al rock, ¿no? O sea, si ¿sí hay gente que, que realmente puede definir una línea Directa entre una cosa y otra Pero yo creo que, que, como tú bien lo dices Yo creo que es una cosa de complementaria ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, lo que, lo que tocas en el Orbis, Pero también me encanta lo que estás haciendo con, con el Tálamo Con ¿no? esos recursos este, que tú tienes Y que normalmente no lo tiene nadie más este, Aquí de la gente que, que está tocando aquí en Jalapa Pues creo que es algo válido creo, y que es, es algo de lo que debemos estar este, nosotros este, pues, De alguna forma agradecidos ¿no? de, que, de que escuchemos ese tipo de recursos En una banda de rock eh, pues, sí, gracias, este, eh, yo creo que ese es eso, ¿no? es complementar una cosa, toco, toco rock y, y uso recursos de, de, de otros géneros, ¿no? en este caso pues, de jazz porque es lo que tocaba desde hace 13, 14, 15 años por ahí y cuando toco jazz uso recursos de rock ¿no? y de hecho Gente de, de, de jazz me dice es que a veces tocas muy duro, y pues es que así toco, ¿no? O sea, claro, que así o sea, me gusta. Y claro, ¿no? Y, y a veces sí se tiene esa idea como que el jazz debe de ser como mucho ah, suavecito, ¿no? ¿sí? muy, muy romántico sí, ¿no? O sea, hay jazzistas, hay, hay sí, sí, no hay jazzistas que son una gran porquería tocando, ¿no? Y, no, <risa> este, y al revés, o sea, hay roqueros que igual lo son o que no, o sea, que son muy nenas, ¿no? A la hora de tocar. Y que yo digo cuando escucho a su boca, digo, güey, ¿sí, métele más, cabrón, suena nena. ¿no? Entonces, es eso, es como. Es mi, mi, mi opinión personal, a nadie le digo que sea la, la, la buena A la verdadera. Es mi, lo que hay, a estas alturas yo he llegado, ¿no? De he hecho, en veintitantos años estamos acá, y este. Pues me gustan los dos géneros, y con los dos géneros estoy existen, y lo que me gusta es tocar con gente que me vibra tocar, sea jazz o sea rock, claro. y, y la lectura gente sí, sí. Exacto, hace sí. sí, unos días fui y toqué por un cuarteto de saxofones en un festival de sonora y pues una experiencia totalmente diferente, pues es otra cosa, no era ni jazz ni rock, ni, o sea, era una cosa, un alebrije raro pero, chido, bueno. pero padre, Dale, Rory, vamos a seguir platicando un rato contigo y con la demás gente del de, de tálamo. Vamos a mandar este. Vamos, yo creo que van a, van a este. Vamos a una canción, carnal, porque este, tenemos que aprovechar que estamos aquí. Y, este, y bueno, regresamos contigo y con el buen Z y con Pili, ¿no? Chido, sale, sí, que pues, vamos. Sí. Te adoro, pero debo terminar contigo Tres. Esto no es una ciencia, es vivencia, es nadar desnudo. Se busca una balanza en equilibrio, pero nunca... es lo que llamo unirnos con tras el este momento cuando se quedó la botella todo por la escalera sangre de la razón sangre es puerta de avión en los palos de los vividos y el ritmo de solero a donde quiero voy a flac y Thank <laughs> you. que me ego no le gustó que ya no pudimos conciliar la sede del momento cuando se quedó la botella rojo en la escalera sangre de la razón sangre enferma de adiós en el cambio que lo han recibido en mi a donde entender Si el reino de los hubiera, de la mano pasamos bajo el atardecer. Yo sé que no soy yo, adoro y sobra, no voy. A tu no vida contigo, en el la de no me la deja, no va la me la no me Aquí con Pili, que es la, la integrante, la nueva integrante o la, la integrante más fresca de, de la banda Tálamo. La bebé. la bebé. de Tálamo, para que nos platique cuál es su experiencia ante este estos monstruos de, de, de la música que, que son el buen Rolly, Cheo y eh, Alejandro Vázquez Zeta. este ¿qué, ¿Qué significa para ti estar tocando con esta banda que tiene ya años en esto? Bueno, pues primero yo no sabía ¿no? que tenía tantos años tocando, ah, sino sí. que yo conozco a Rolly antes que a los demás y me comentó que tenía un proyecto pero no me había comentado eso no de que ellos llevan tanto tiempo pero ya después que me enteré fue muy padre y la verdad no solamente que ellos estén tocando no sino que también continúen con su con su grupo de amigos no o sea todo eso sí o sea todo lo que engloba no hasta la gente que seguramente iba a verlos tocar hace años pues ahorita to todavía los va a ver tocar y todo eso como ese ambiente para mí es muy como, me inspira, me inspira a seguir y también a conservar a mis amistades y todo ah. eso, ¿no? Porque es todo lo que engloba, ¿no? La banda. Mira, eso que dices es, es cierto. Este, eh, estamos tomando como punto de partida eh, la, la presentación que tuvieron ahí en Los Álamos, en el bar de Karina, Kawama. Y, y, creo que justamente lo que dices es, es, es lo que sucedió. A, a, yo fui una de las personas a las que nos invitaron a ir a la presentación y vimos a mucha gente de hace muchos años que no nos veíamos, más de 20 años, este, ahí compartiendo con ellos esta gran posibilidad de escucharlos nuevamente juntos. Y creo que hay una responsabilidad, este, de, de, de tu parte y creo que lo estás haciendo bastante bien, ¿no? O sea, a pesar de que, de que eres la niña, la bebé del, del grupo, creo que estás adecuando perfectamente al, al grupo, cada uno de ellos ha dicho que, este, que, que, tu, que, que tu incursión en, en la banda ha sido un respiro de frescura, y creo que, este, que no debes sentirte solamente agradecida, yo creo que, que, que ellos también deben sentirse agradecidos de que tú les inyectes esa frescura, que va a hacer que este grupo esté este en, esta, en esta cuestión de nuevamente en el movimiento del rock. Entonces, este... Pues, ¿qué, ¿qué te parece esta banda esta tálamo? ¿Qué, ¿Qué van a hacer ustedes ahora, ahora, este en estos días? Pues, bueno, tenemos ahorita lo, lo siguiente sería la tocada que es el Cuyo Fest, okay. que va a ser el 12 de, de febrero, que esperamos que todos vayan a vernos, claro. que sería, pues, oficialmente la segunda tocada, no pública. Claro. Y este, y pues, seguir componiendo y sí. así echándole al las nuevas rolas y todo eso y y pues ir viendo así como la promoción y eso para que porque hay gente que todavía no se entera muy bien de qué se trata no hay muchas mis compañeros por ejemplo de que bueno yo estudié en la universidad en la UB no en en Yasub y ellos me siguen preguntando oye pero de qué se trata o cómo o sea no porque entiendo. ajá no entienden todavía y me gustaría que ellos también como que vinieran y qué bueno que vamos es es lo del Cuyo Fest por ejemplo también son bandas como de chavos así contemporáneos míos sí. y está está padre que a lo mejor ellos tampoco se, se entera, se han enterado de cuánto tiempo llevamos, llevamos tocando esta banda. Bueno. bueno, ellos tres y así, ¿no? Entonces, este, sí, como tratar de jalar a ambos públicos, ¿no? Sí. También eso va a ser muy importante en esta temporada. Oye, fíjate que cuando nosotros tocábamos, me incluyo porque fui parte de una banda que se llamaba Aleaciones que tocábamos junto con este la Morena hace rato lo comentaba y los amorfos. Este, existía una, existían bandas que nos hermanaban, ¿no? Nos tocó la parte esa del Grunge donde estaba Pearl Jam y Alice in Chains sí. y Soundgarden y todas estas bandas, Stone Temple Pilots. Y este, y como que eso de repente te daba una identidad, ¿no? Pero bueno, después, eh, ahora tú que estás aquí, que eres una persona que tiene años, este, años luz, ¿no? De diferencia en cuanto a ellos. Este, ¿qué nos puedes platicar? Tú acabas de comentar que eres una, eres una egresada. ¿Eres egresada? No, del, no, ¿no? No, ¿Estás sí, estudiando sí. aún? Ajá. Del Yasu B que en ese tiempo ni siquiera existía, existía el jazz, UV, ¿no? Entonces, este, imagínate, entonces justamente lo que hace rato platicamos, por ejemplo, Rolando tiene la, la, la fortuna, ¿no? De tocar aparte del rock, to, tocar jazz, pero tú vienes de una escuela básicamente, esencialmente de jazz. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles son tus, cuáles son tus, este, eh, tus principales eh, músicos que, que, que normalmente estás, este, influenciada, ¿no? Por ejemplo, yo conozco a, a Tal que uh -huh. es una excelente bajista ah, sí, australiana, muy buena, ¿no? muy buena sí. Pero ¿quién más pudieras decirnos? Bueno, por ejemplo, ella es un ejemplo así como de claro. eso, de ser versátil, ¿no? Claro. Ella compone muy contemporáneo de jazz, pero también pues toca con Jeff Beck, Jeff Beck y esa claro, onda, ¿no? Sí. Es como medio rocker, medio sí. jazz sí, señora, y eso. Eso es muy bueno para mí. O sea, es como una también como de mis influencias. Pero hay alguien que me encanta porque sí. ha sabido hacer de todo y le sale muy bien. Sting me encanta. Te gusta. Sí, me gusta ah. mucho porque él, bueno, él, aparte de tocar, pues, canta, ¿no? Es y, una ajá, y bueno, se ha sabido hacer camino en varias cosas que ha querido hacer, como que claro. se le antoja hacer un poco más de pop, hacer un poco más de jazz, un poco más de cosas medio progresivas, claro. así, pero comercial, ¿no? Sí, no con The Ajá, también, o sea, es como muy versátil y eso me gusta porque en realidad yo ahorita no tengo algo que yo yo sienta que voy a hacer, ¿no? por esto en mi vida, pero sí me gustaría mucho eso, de ser versátil porque a mí me gusta tanto el rock, como el metal, como me gusta el jazz, como me, me gusta, gusta el... Ah, yo tenía, la primera banda que tuve fue de trash. ajá, me gusta Metallica, Megadeth, Creator y esas cosas. hay un grupo que se llama lo recomiendo mucho. Ah, lo escucharé. Y este, y pero ya después como que me empezó más, también la onda de Toto y eso, wow. como onda así, y, y así, y hasta ahorita que lo más cercano que me pareció a la música contemporánea en general, pues fue estudiar jazz, ¿no? Wow. Que te dan muchas cosas de armonía de ahora y pues ahora estoy aquí también volviendo al rock y me gusta mucho también. Increíble lo que estás haciendo. A mí me gusta mucho lo que estás haciendo. Yo creo que a los músicos que han tenido también este, les encanta lo que estás haciendo. Nos está mandando por ahí Jaime a, a, a este. Bueno, creo que vamos a, a meter algo de música allí. Este, a que nos tenemos una sopita. A que nos tenemos una sopita. <risa> un buen vinito tinto. Y este, yo que regresamos en un ratito. ¿no? Okay. Va, gracias. No, va. Pues allá tienen su escándalo las señoras del rock and roll. Pero bueno, vamos a tratar de hacer una entrevista aquí. Ojalá nos dejen platicar. A gusto y sin tanto escándalo, mi señorita, lo dudas porque conoce a la gente, pero este, oye qué chido estar aquí con ustedes cabrón, después de tanto tiempo de, de no vernos no carnal, este, un ratote, este, eh, de repente yo había estado ahí pues yendo a algunos, varios no, como es mi costumbre, mi sana costumbre, aunque se ríe aquel cabrón, este, y de repente, como buscando este, pues buena música, buen rock, y de repente este, pues sí encontras algunas cosas, pero hace, ¿qué, qué, qué tiempo tiene que fue la presentación de, de, de este, del tálamo, carnal? Ahí. Pues fue el 12 de diciembre, o sea que ya tenemos, que Pues un mes, prácticamente. Pues de, de, de allá para, de allá de ese tiempo para acá, este, pues me, me, me, me resulta necesario andarlos buscando para escucharlos, carnal, porque creo que es de lo que, Vale la pena escuchar, vale la pena ver. Así es que cuando este. <risas> así es cuando la, la banda sepa de que va a tocar el tálamo, se lo recomendamos enormemente. Este, digo esto porque, porque bueno, eh, parte de la, de, de esa, de esa búsqueda de, de, de, de, buenas bandas, este, para escuchar aquí en Jalapa, también tiene que ver con la nostalgia de escuchar a, no solo a las bandas, sino a los cuates de toda la vida. A mí me dio mucho gusto de repente enterarme de que habías. Regresado a estos ambientes de la música, Nicetita, este y platícanos más bien cómo fue esta, esta situación, porque de repente te habían invitado por ahí a tocar y, este, y toda esa situación y de repente, este pues no habías podido, no habías tenido este posibilidad, no sé si no querías, pero bueno, pues más bien tú platícanos cómo se dio eso del tálamo. Ah, pues la verdad es que me agarraron borracho. Como siempre. No hay otra explicación, porque sí, la verdad, yo estaba muy realmente... final, Casi, casi, no, pues fue de palabra, pero estuvo. Sí estuvo así una reunión de cuates y pues platicando con Cheo, así fue como eh, llegar a un acuerdo porque realmente yo tenía así como mis exigencias para volver oh, no pero no lo que pasa es que andaba más bien muy torpe entonces este porque tenía muchos años de no tocar y este entonces este sí un, ese es un acuerdo ah, y este y bueno, total que, este pues sí, más bien eso, yo necesitaba como paciencia de parte de los cuates. ¿Cuánto y... tiempo dejaste de, de tocar? Como 10 años, más diez o menos. 10 años, cabrón. Y luego vienes con este super supergrupo, cabrón, a tocar, y ¿qué te dices, güey? De repente pues, hay que echarle ganotas. Sí, bueno, eh, han sido muy pacientes y la neta se los agradezco un montón, porque sí. La neta todavía sigo muy tieso, pero bueno, sigo en la búsqueda y de repente ya es como... No, no hubiera pasado el tiempo, la neta. Nada más me oxidé, pero no pasó nada. Pero mira, bueno, yo, yo, yo, justamente ayer, este, por cuestiones del destino, estaba yo escuchando el disco del, del monigote morado, cabrón, de los, de los amorfos. Y yo creo que no es tanto que sea consideración de tus cuates y que seas amigo de todo el tiempo, sino que realmente, cabrón, realmente valoran este, eh, el, el gran talento que tienes, güey. Yo, yo, yo te, te, lo he dicho toda la vida, ¿no? Yo soy uno de tus grandes admiradores, cabrón, porque lo que hiciste en Amorfos es una cosa, este, está grande, cabrón, pues sí, hasta nos parecemos en... <risa> Pero, este, pero realmente yo creo que no es gratis que te hayan esperado. Cabrón. Yo creo que sí vale mucho la pena tu incursión en este grupo porque el talento yo creo que lo sigues teniendo. Probablemente sí, como tú dices, haya algo de, de, de acartonado, pero yo creo que cuatro están apostando a que a de repente... Toma este sale... un día de estos <risa> y les pongas en la madre a todos, Qué como es tu costumbre. Bueno, y te agradezco eh, tus amables palabras, pero pues ahí estoy. Pues divirtiéndome, que es lo principal Exacto. creo que se trata de esto, ¿no? Exacto. Ya no tenemos muchas pretensiones a estas alturas, a estas canas de la vida ya no. Pero sabes que yo creo que ya cuando cuando faltan las pretensiones, entonces ya más bien viene la cuestión de trabajo, ¿no? O sea, si ya no tienes la, la alta pretensión de repente aparecer en, en donde la, la, la, la normalidad de la gente quisiera aparecer, este yo creo que ya te dedicas exactamente a hacer música, ¿no? Que es lo que yo estoy viendo ahorita, que, que es lo que va a ver el público de La Mosca brillit, esta gran banda que está tocando, grandes canciones, y eso creo que es lo que vale la pena o sea va están todavía en ese proceso de refinamiento todos y, y de que yo me acuerde de las partes pero te acuerdas del círculo de Do, del círculo de pero ahí va, es que chido cabrón me da mucho chingo de gusto este aprovechar el, el momento para, para felicitarte y decirte lo mismo de siempre cabrón este pues soy tu admirador cabrón échale ya estábamos, ya nos están diciendo que cortemos el pinche segmento porque la pinche envidia Mucho que tiene que. ¿Sí? Claro, claro, hay que darle chance. Chido. A la juventud además falta pinar. Claro que sí, cabrón. Entonces. Este, ¿Sí? Es la, Vamos entonces ahí a, a regresar hay una rola chida. Va. ¿Sí? Ya sus ojos no duermen, ya sus pies no andan. Y en el fondo de la casa, Faustina sus plumas recogió. Faustina sus plumas recogió. Oh, oh, oh. Oh Pues, muy bien, qué buena onda, estuvimos escuchando hace ratito a Abril, que la verdad, como ya habíamos mencionado hace rato, pues fue nuestra tercera invitada, y además de ser la tercera invitada, pues nos llevó a este, grandes músicos, nos presentó a grandes músicos, a Eric Barrita y a María Moctezuma, y la verdad, no sabemos cómo agradecértelo, te lo pagaríamos si hubiera fondos, pero te prometemos que, que cuando haya billete vas a ser la primera en recibir tu porcentaje, ¿cuánto se le da? 20%, ¿no? Por este... Más o menos por... ¡Ah! Eso quiero ver que le pagues a tu manager, a ver si es cierto Hey Abril, pues mira, tiene casi un año que nos visitaste en el búnker de la mosca Y bueno, aparte de agradecerte que estás aquí nuevamente en este año nuevo Para el nuevo año de la mosca, pues Queremos que nos cuentes qué has hecho en todo este año Uf. Pues, bueno, sí. más, más bien este año Creo que Abril en México descansó un poco más A lo que me dediqué Fue más como al proyecto del clown Que también así como que doy clases De clown y monto cosas con el clown entonces, di un laboratorio Ese súper chido Que fue de septiembre a noviembre En donde montamos muchas cosas Siempre al final de mi taller Damos como una muestra Un taller así como sencillo Pero como duró más Dimos tres muestras Entonces eso estuvo padre la primera fue así como de, de, de prueba, de improvisación. La segunda fue de unipersonales. Y ya la tercera montamos una obra. Pero sí, el año pasado, pues sí la estuve como dando más así como desde julio al clown. Y abril en México pues está así un poco en receso porque aparte estaba como probando grabar ahorita. Ya estoy grabando. Eso, sí. Voy más lento de lo que esperaba, pero va a estar súper padre. Entonces este año yo creo que ya... ¿Hay ya un sale. Disco, ¿al, fin? al fin, ¿no? Sí. Al Oye, fin. qué buena onda. Oye, bueno, pues ya, ya, ya apenas me quitaste la pregunta, que ya se acabe la entrevista porque ya no tengo nada que preguntar. No, este, es que yo te iba a preguntar exactamente que cuáles eran los planes a futuro porque yo he visto que, bueno, aparte de tus 4.700 actividades, habías anunciado que estabas componiendo como nuevo material precisamente para el proyecto de abril, ¿no? Sí, pues sí, estoy como en esa onda. Pero un material sí se quedó en el, en el disco, este que estoy grabando, como nuevo, un material nuevo. Y otro material pues está así como desechándose o reinventándose y así. Fue un poco complicado porque sí tenía como varias canciones que no siempre tocaba y que la verdad siempre eran como en, que tocaba en momentos como en los que era necesario tocar yo siento que para grabar era, era, necesitaba como solo las canciones que, que, me, que tuviera realmente como todo mi interés con Abril en México, de que existieran siempre toda la vida. Pero ahorita pues estoy en eso, como, como enfocándome en eso, sí estoy como componiendo cosas, pero están así como en la papeleta y así. Y pues la intención ahorita es viajar al festival que hace María Moctezuma con su productora, uh -huh. con su productora de casa, que es... Eh, Manos Libres, que es en marzo, este, en marzo está esa actividad, eh, y, des, y después de eso yo creo que ya va a empezar como ya a correr el disco, a, a hacer como las giras que, o los conciertos que son para promocionar y vender el disco y que pues la gente pues ha aceptado muy chido este proyecto y, y pues que tengan como de cerca también. En verano con Eric Barrita hay como un festival ahí en Puerta, en Oaxaca, justo con la Guelaguetza. Entonces también estamos como planeando ir a tocar y a colaborar en ese festival. Oye, pues suena muy bien esto. Te iba a decir que bueno que mencionas lo del festival, ¿verdad? Porque parece que también van a tocar tierras veracruzanas. Tengo entendido que son como tres meses de gira, ¿no? El festival este de manos libres que... Que organiza. Sí, empieza en, esa, en ese concierto que es el 19 y 20, porque empieza a las 6 de la mañana el 19 y termina el 20 a las 6 de la mañana. Y van a estar las sucunadas y que son como la banda japonesa esta de de Tarantino sí, sí, sí. que ellas ya tienen trabajando varios rato con ella y otras bandas argentinas y otros artistas y de ahí se desglosa como la gira de tres meses que quiere hacer manos libres por su aniversario de 10 años oye pues muy bien y como tú decías también te dedicas a otros asuntos como el del clown verdad eh, sí. también hemos visto por ahí que luego dan cursos y todo este sí. asunto y bueno pues igual si quieres ahí claro. tienes algunos voy a dar un taller, un, bueno más bien un curso porque es intensivo de dos días 3 y 4 de marzo en el puerto de Veracruz en un lugar que se llama Centro Cultural Cardumen, que está en la colonia Positos y Rivera, Juan Soto entre la calle 11 y 12. Bueno, <risa> búscalo en me Google, super ¿no? Es súper aprendí la dirección, pero pues va, va a estar en, en Cardumen ese taller. Y este, de ahí me voy con María también a dar taller y a presentar el unipersonal de Buenas Noches, mi amor. Y aparte a tocar con Abril en México, a Mérida Y viene el laboratorio Que yo creo que lo voy a hacer cada año Que va a ser igual, de septiembre a noviembre Aquí en Jalapa, Veracruz Para todos los que estén interesados en explorar el clown Y profundizar Porque son tres meses de trabajo Así como que profundo. Es, es, es un buen tiempo Porque sí profundizamos bastante Pues muy bien, muchas gracias Abril Otra vez nuevamente, qué buena onda que estuviste con nosotros En gracias. el primer año de La Mosca gracias. Gracias, gracias. Y este, gracias también por, bueno, por todas estas invitaciones. Y veo que tendrás un año a full, todo lleno. Y entonces, eh, yo creo que si la banda quiere enterarse de todas tus actividades, tienes tu página en Facebook, ¿no? Sí. En Facebook pueden buscar Abril en México o, en, o Pulpo, que es como Pulpo es la de clown y Abril en México es la de música. Entonces pueden buscarlos y ahí vamos a estar posteando todo: obras, este, espectáculos, talleres, también como cosas que tienen que ver con el clown que son de otras personas que traen talleres que traen funciones entonces también ahí estamos como difundiendo pues esta actividad que es maravillosa y también pues todo el trabajo de Lub y de la música que hacemos pues muy bien bueno muchas gracias y aprovechamos ahora para despedirnos ya de este aniversario de La Mosca si ven que pues nos quedamos solos Abril y yo, pues, pues, bueno y Miguel que está aquí acompañándonos detrás de cámaras es que porque ya saben que la banda ya, ya está festejando al máximo nivel y ya en la pero parte no quieren, también muchas cosas en la fiesta entonces están disfrutando de esas cosas ¿no? exactamente, bueno, pero pues nos, algunos se tenían que quedar a, a, a acabar el programa, ¿no? entonces bueno, nosotros vamos a, a, a finalizar el programa y vamos a a agradecer a miguel a arturo que pues obviamente ya está en calidad de alfombra de felpa y bueno pues muchas gracias y prometemos mejorar el programa en algún momento de la vida gracias hasta luego <risa>